Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, finalizamos hoy estos capítulos dedicados al peso de nuestro vehículo preguntándonos dónde hay que colocar el lastre. Eh, si nosotros tenemos la posibilidad de añadir 40 kilos de lastre, da igual dónde lo pongamos en el vehículo, en la parte delantera, trasera, alto que bajo. Pues vemos que hay diferencias. Lo primero, ya hemos visto que en general nos interesa bajar el centro de gravedad de nuestro vehículo, con lo cual el lastre generalmente se trata de colocar en la parte más baja posible de nuestro vehículo. Como normalmente no andamos sobrados de espacio, hay mmm, dos opciones que son las más, las más conocidas a la hora de fabricar nuestro lastre. La primera es el hierro y la segunda es el plomo. El hierro es muy barato, es fácil de hacer, es muy fácil de hacer unas placas de hierro a medida, que te lo hacen en cualquier calderería, eh, y las puedes apilar un poco como las pesas de los gimnasios, con lo cual puedes facilísimamente cambiar el lastre. El sitio más típico es debajo de las rodillas, porque es el único sitio donde hay un poquito de hueco, le pones dos tornillos de 8 milímetros con tuercas autofrenantes, lo dejas fijado y pones el lastre y lo quitas en un periquete. Eh... Luego tenemos el plomo. El plomo tiene una ventaja, que es que la densidad es mayor. El, plomo, el hierro pesa aproximadamente unos 7 kilos por decímetro cúbico, por litro, y el plomo pesa unos 11. Con lo cual, para lograr el mismo peso, es más pequeño. Como vamos a escasos de espacio, el plomo aprovechas mejor los recovecos, lo puedes poner más bajito, lo puedes poner en sitios en los cuales el plomo no, no te cabría. Opciones. Puedes comprar lingotes de plomo que tienen la ventaja de que eh, se considera materia prima y no tienen IVA. es, es interesante. O también lo puedes comprar ya, ya procesado. Por ejemplo, son muy típicas las pastillas de plomo de, de buceador. A la hora de manipularlo, recuerda que el plomo es un material que tiene problemas de toxicidad. O sea, que infórmate antes de ponerte a cortarlo o a manipularlo. Muy bien, ya sabemos que tenemos que poner el lastre bajo. ¿Dónde tenemos que ponerlo? ¿Delante? ¿Detrás? ¿En el medio? ¿Qué influye? Vamos a ver. Eh, imaginemos que nosotros ponemos el lastre justo en el punto medio entre los dos ejes. ¿vale? Tenemos un metro y medio de distancia entre ejes y lo ponemos justo en el centro, a 75 centímetros de cada eje. Ponemos 40 kilos de lastre. Eh, lógicamente, se van a ir 20 kilos, va a incrementar el peso del eje delantero, 20 kilos va a incrementar el peso del eje trasero. Eh, ¿Qué ocurriría si pusiésemos los 40 kilos justo encima del eje delantero? Pues el peso del eje delantero se incrementaría eh, esos 40 kilos y el eje trasero permanecería igual. Si lo ponemos en una posición intermedia, imagínate pues, que lo ponemos a un 10% de la distancia entre ejes. Un pues, eh, metro y medio, pues 15 centímetros, 15 centímetros por detrás del eje delantero. Pues Si está a un 10% de la distancia del eje delantero, se llevará el 90% del peso. Con lo cual, si son 40 kilos, se llevará 36 kilos el eje delantero y los 4 kilos restantes el eje trasero. Así podemos jugar con el reparto de pesos a nuestra conveniencia. Para comprobar el reparto de pesos por rueda, lo más útil son las balanzas estas de automovilismo, que son de cuatro platillos que te dan en la, la distribución de peso por rueda. Valen bastante dinero. Se utilizan muchas veces las verificaciones, con lo cual intenta aprovechar para, si, para una verificación para conocer un poco el reparto de pesos de tu vehículo. ¿Qué ocurre si nosotros ponemos, por ejemplo, el, el peso por delante del eje delantero? Imagínate que lo ponemos un 10% por delante, 15 centímetros por delante del eje delantero. Pues fíjate qué curioso. El eje delantero recibiría un 110% del peso, 40 kilos, 44 kilos se sobrecargaría. Y dirás, bueno, ¿y de dónde, de dónde salen esos 4 kilos de regalos? Si yo he puesto 40, esos 4 kilos se los quitas al eje trasero. El eje trasero empezaría a levantarse, empezaría a descargarse. Irían 44 kilos al eje delantero y menos 4 al trasero. Con lo cual pues te das cuenta que puedes hacer repartos realmente extremos. Si lo pones en la nariz o en el colín del vehículo, puedes hacer cambios de, de reparto de peso bastante radicales. Es el mismo efecto que si tú vas en un monopatín y pisas en, el, en la cola, en el tail, haces un caballito, levantas el eje delantero porque estás pisando más allá del eje trasero. Muy bien, ya sé que puedo jugar con el reparto de pesos entre la parte delantera y la trasera. ¿Dónde me interesa más? Bueno, en un vehículo, eh, el colocar peso eh, eh, en la parte delantera del vehículo es inherentemente estabilizador. Me explico. Eh, cuando nosotros vamos circulando con nuestro coche de turismo, que tiene el motor delantero, tiene mucho peso en el eje delantero y poco peso en el eje trasero, cuando nosotros cogemos una perturbación lateral, por algún motivo, por el que sea, sufrimos una perturbación y nuestro coche eh, se, se desvía hacia la derecha. Tenemos un eje eh, muy ligero, el trasero, y un eje más pesado, el delantero. La perturbación va a afectar más al eje trasero. El eje trasero se va a ir hacia la parte derecha, con lo cual, ¿hacia dónde se va el morro del coche? Hacia la izquierda justo hacia el lado del que venía la perturbación. Por eso, si te das cuenta, el coche es autoestabilizador. Si le empujan desde la izquierda, él gira ligeramente a la izquierda, con lo cual te puedes imaginar que el coche poco a poco vuelve a enderezarse. Es un efecto autoestabilizador. Es algo parecido a lo que pasa con una veleta. Con Una veleta soplas en la parte... Soplas, la parte trasera es más grande que la delantera, por eso la veleta gira contra el viento. ¿vale? Ella misma va orientándose contra la fuerza que le está empujando. Lo veremos algo parecido en aerodinámica. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos mucho peso en la parte trasera? Esa misma perturbación de la parte izquierda va a desviar más a la parte delantera que a la trasera. Si viene la perturbación desde la izquierda, el morro se va a ir hacia la derecha, con lo cual no se opone a esta perturbación, sino que precisamente la amplifica. Con lo cual, por eso, los vehículos con mucho peso en el eje trasero son inherentemente más inestables que los eh, que tienen mucho peso en el eje delantero.